La mujer del futuro. ¡Qué alegría! Mujeres, día número 35 del reto de 45 días con la mujer del futuro. Mujer del futuro, ¿sabías que ya existes en el futuro? Hay otro yo tuyo en el futuro que existe y espera por ti. Y que con el poder que tienes, porque tú tienes un poder, mujer, mujer ¿Cómo te hablo? ¿Cómo te explico? Para que tú sepas que tienes un poder, un poder para dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema que tengas que tratar para resolverlo. Mira, hoy vamos a ver la clave número uno. Para ser una mujer productiva, ayer habíamos hablado, tenemos tres claves. La clave número uno, que es un enfoque cuántico. Eh, la clave número tres, vamos a ver cuál es, vamos a leerla. Eh, ayer vimos las tres claves que son, clave número uno, tener un enfoque cuántico para ser una mujer productiva. Clave número dos, no Tienes premios por el trabajo duro. No, señora, no crea que trabajando duro usted va a lograr las cosas. Los tienes por tu pasión, como te lo explico. Y clave número tres, tener un sistema. Pues sufres porque no tienes procesos. Tenemos que crear procesos, tenemos que tener un sistema. Hoy, en este taller, vamos a hablar de lo que es la clave número uno, que es tener un enfoque cuántico. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, así que si te interesa eh, tratar este tema, entonces vamos a ver qué esto es para ti. Listo, en este orden de ideas, entonces vamos a entender primero qué es enfoque, ¿sí? ¿Qué es enfoque? Enfoque es como el de la cámara que tenemos acá, estar enfocada es tener la mirada en una sola dirección. Eso es tener enfoque. Tener enfoque es poder dirigir mi atención hacia un punto específico para yo prestarle esa atención. Es dirigir mi interés hacia un punto específico. Solamente los seres humanos podemos tener enfoque cuántico. Yo he tratado de que Mía tenga enfoque cuántico conmigo cuando me va a tomar una foto y Mía no la, no la puedo. ¿no? Es, como come, es como tratar de poner un mico a, al enfoque. No, no se puede. Tomarle una foto a un animal y decirle quédese mirando a la cámara hasta que salga bien la cámara no se puede ok, entonces nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio de tener la atención y de poder dirigir esa atención, listo después de de de tener claro una foto a una... ok listo, después de tener Mal, le, le, ¿Por ¿por le, que no la me... Oh, es que, es que, ya, ya entiendo, ya, sí, eh, mujeres, el link está en el grupo, so, sí, está en el grupo el, el link, pero de igual manera, déjenme, yo se los paso, a las que no están dentro del grupo, porque hay gente que no está dentro del grupo, entonces, no tiene link y me están preguntando, Marimelda, no te encuentro. ¿Dónde estás? Mira, mi amor, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Mira. Mira, el link te lo voy a pasar. Uh -huh. Aquí está. Perfecto. Ahí te lo pasé. Listo. Bueno, te espero aquí adentro. Perfecto, listo, ya está organizado. Bueno, entonces yo quiero leerte, quiero leerte eh, este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, reprograma tu ADN cuántico. He regresado a este tema del de enfoque cuántico. Voy a leerte todo el, el contexto para las personas que tienen este libro que lo habíamos han um, puesto a un lado, porque estábamos trabajando otros temas que no están aquí en este libro, les cuento que vamos a trabajar esta semana, vamos a trabajar en Reprograma Tu ADN Cuántico, porque tocamos una palabra que se llama Enfoque Cuántico, y es importante retomar este libro. ¿En qué página vamos a, tra a trabajar? Me están preguntando, mujeres, vamos a trabajar la página número... 146, ¿ok? Voy a leer, présteme atención, por favor, que después vamos a trabajar parte por parte. ¿Cómo se come un elefante? Pedacito por pedacito, eso me lo dijo mi coach, porque yo también tengo coach, porque yo también necesito de un guía que me ayude a organizar todas estas ideas, ¿ok? Todos tenemos un coach en algún momento de nuestra vida. Escuche. Reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención. Esto, si es posible, usted me lo puede escribir eh, en algún lado de su cuaderno. Acuérdese que escribiendo generamos 35% más de atención. ¿Ok? Vuelvo y les voy a explicar. Reprogramación celular. Se da mediante el enfoque y la atención con atención. Son palabras diferentes. Voy a seguir leyendo. La sincronicidad. Esa es otra palabra que deben describir ahí en el cuaderno. La sincronicidad suele suceder por una razón. Como te lo dije antes, no existen imprevisiones ni coincidencias. Todo sucede por una razón. Has notado que cuando prestas atención a las palabras, colores, imágenes y objetos en particular, suelen aparecer como frecuencias en tu entorno, lo que te indica... Es que la reprogramación celular se da mediante el enfoque y la atención con intención. Cualquier cosa en la que decidas concentrar tu atención atravesará el sistema de filtración de la mente. La atención es poderosa. Esa palabra, póngamela así, bien grande, y, y escriba la atención. Es poderosa y me le pone amarillo. ¿Ok? Vamos por partes. La magia se encuentra allí donde tú pones tu atención, con una intención determinada. Mujeres, nosotras hacemos magia. Dios mío, ilumíname, Señor, porque he regresado a mi, a mi mundo cuántico. El secreto, el secreto para cambiar es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo. ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, qué hermosura! qué hermosura, qué hermosura, qué hermosura, qué divinidad. ¿Aló? Sí, hola. Excuse me. Yes. Uh, good morning. Okay. Okay. Um. Yes. Oh, at this moment I can, I can, what, well, what, well, I can, excuse, excuse me, I don't speak English, sorry, sorry, es que estas son vendedores de que de, me, me llaman a, a venderme cosas en inglés y estoy aquí en un enfoque cuántico. Entonces, I speak English, I don't speak English. Ok, la magia se encuentra allí donde pones tu atención con una intención determinada. El secreto, mujeres, para cambiar es enfocar toda tu energía no en luchar con lo viejo. Ya no vamos a luchar con lo viejo, por favor, por favor, sino que vamos a construir lo nuevo. En consecuencia... Un componente más para el logro de descubrirte en equilibrio, amor y unidad es la atención. Ahí vamos. Hasta que caiga bien la cámara. No se puede. Ok. Es que cabe anotar... Nosotros los seres humanos tenemos el... Cabe anotar... No importa. ¿Qué tan capaz seas de hacer las cosas si no eres capaz de enfocarte? Muchachas, esto está tenaz. Te, te daré esta asignasis neuronal. Enfoque es igual a atención. Atención es igual a observación. Observación es igual a meditación. Meditación es igual a la acción. Y la acción es igual al presente, mujeres. Y ya que yo descubrí esto, dije, ¡oh! Madre mía. Intención, mujeres, la intención es lo mismo que el propósito, es lo mismo que el objetivo, es lo mismo que la meta, es lo mismo que la visión, y ahí es donde está el futuro. Entonces, donde pones tu atención, pones tu enfoque. Tu observación y tu atención te llena de energía. De ahí, la atención es la que te llena de energía. ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué estás mirando todo el día? ¿Dónde estás enfocando las cosas, ¿estás prestándole atención a tus problemas? ¿Estás prestándole atención a tu falta de, de amor, a tu falta de dinero, a tu falta de felicidad, a tu falta, a tu problema? ¿O vas a crear lo nuevo? Miren, de verdad, de ahí que la atención es la que te llena de energía. Por tanto, la energía sería otro componente más del amor y unidad. Si la atención es lo que te llena de energía, y la energía es un componente del amor y la unidad, me parece que tengo que prestarle atención al concepto de energía. Es que una cosa lleva a la otra. Muchachas, estoy leyendo. Aún así... ¿Y qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Volvimos al Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué alegría? Me moré de felicidad. Estoy tan contenta. Gracias, Padre mío, por, por regresar aquí. Me fui, me perdí, volví y volví donde Dios. Y a veces nos vamos y nos perdemos y queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Y sabe qué, mi amor? No. Volvimos donde Dios. Volví donde Dios. Vamos a leer. Dice. Aún así, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con esto? Ay, no, no entiendo. Vamos a leer. Aún así, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la energía, con los mensajes, con las señales, con todo esto? Pues para poderlo comprender, es necesario que entres en el tema cuántico, debido a que según... La física cuántica, en el nivel subatómico, la materia no existe, sino más bien muestra tendencia a no existir. Y la materia está compuesta de pequeñísimas partículas que no pueden ser divididas en otras más pequeñas. Ahora, me vas a decir, Ahora sí que no entendí nada. Ahora me vas a decir, Marimelta, bájeme esa información porque no la entiendo. Tranquila, mi niña, venga, venga conmigo. Ahora sí que no entendí nada. Definitivamente, todo es difícil antes de ser fácil. Dígale a la mente, dígale a su mente, todo es difícil antes de ser fácil, dígaselo. Por favor, todo es difícil antes de ser fácil, tranquila. Respire profundo que vamos a trabajar, todo es difícil antes de ser fácil, tranquilita, ¿ok? Mi pobre cerebro se me fundió, necesito algo más simple, así pienso yo. Me imagino que estás pensando lo mismo, pero tranquila, te lo diré más fácil. La física cuántica llamó a estas partículas átomos, que es lo mismo que indivisible, por tanto, el átomo es eterno, inmutable, indivisible. Los átomos están compuestos de energía. Según la física moderna, el fotón, es una partícula de luz portadora de todas las formas de radiación electromagnética. Es algo así como las ondas del radio, la, la luz, tanto la visible como la invisible. La invisible, a su vez, se divide en infrarroja y ultravioleta. Además, hay otros tipos de luz interdimensionales que no alcanzas a percibir con tus dos ojos. Son mediadores para cualquier tipo de interacción electromagnética. Lo que me lleva a concluir que eres un imán electromagnético, mujer. Tú eres un imán electromagnético. A mí no me lo habían dicho nada en mi vida. Asimismo, el fotón viaja. Se mueve a través del vacío a la velocidad de la luz, donde su energía y movimiento dependen de las frecuencias. Las frecuencias a su vez pueden ser altas o pueden ser bajas, donde cada frecuencia le corresponde una longitud de onda. Sin embargo, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a menor frecuencia, mayor longitud de onda. Frecuencias de ondas velocidad de la onda. ¡Ay, Dios mío! ¡En qué lío me metí! Te cuento que este tema me tuvo casi loca. A veces creía que no lo entendería. Me llevé ocho hojas de cuaderno escribiendo, haciendo resúmenes para poder entender este concepto. Muchas veces pensé en no escribirlo y saltármelo. Pero me doy cuenta de que el ADN puede ser modificado mediante sonidos y frecuencias. Es que esto, esto, mujeres, es maravilloso. Y sé que si no entiendo este tema de frecuencias, mi cerebro no me prestará neuronas, ni te prestará neuronas para que puedas reprogramar tu ADN. Cuántico. Te pido que respires profundo, pares de leer, descansa y más tarde lo vuelves a leer. Lee con detenimiento y verás que lo comprenderás mejor. Sin embargo, ya voy a tratar de hacerte, yo voy a tratar de hacerte la vida más fácil Dándote mi propio entendimiento de este tema. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, manos a la obra. <ríe> Hágale, pues, mija, para pa adelante, para atrás, ni para coger impulso. Eso me lo enseñaron a mí en Medellín, Colombia. Para pa adelante, para adelante, atrás, ni para coger impulso. Y vamos, es para allá. Vamos es para allá, para el futuro. El futuro es prometedor. El futuro es lo mejor. Bueno, ya nos salimos, pues salimos. <risa> Muchas gracias, eso fue lo que escribí. Mija, para pa adelante es para adelante. Es para allá, para atrás y para coger impulso. Ya nos metimos, pues salimos. A mi estilo, soy de Medellín, colombiana, paisa, con mucho orgullo. Eh, este tema... Ya sigue, Eres un imán electromagnético, que es el siguiente, el, el siguiente tema. Y vamos a enfocarnos esta semana en, um, volvimos al libro. Mira, uno da vueltas y vueltas y volvimos al libro. Entonces, ¿hoy qué hicimos? Hoy lo que hicimos fue leer desde la página número 146. Empezamos acá, leímos. Esta página, 147, leímos la 148, la 149, y, eh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y leímos toda esta parte. Esta semana vamos a trabajar esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esas tres claves muy claras para poder ser mujeres productivas el reto, hoy es el día número 35, se acaba durante 10 días el próximo reto va a tratarse del de lanzamiento de este libro que se llama mi papá me dijo que le mandara un un un okay que le mandara un un, un, un, libro, pero todavía no me han llegado acá a la casa, o sea, todavía no están impresos, pero en estos próximos 35 días voy a hacer el lanzamiento físico del libro, y ese es el reto del de lanzamiento de Cómo romper maldiciones generacionales, que este es mi libro número 10. Eh, si no estás es, inscrita aquí en el taller en la escuela cuántica mía en whatsapp en el grupo privado por favor suscríbete acá en este enlace tú le das clic y ahí estás en la escuela cuántica mía te registras eh, para que seas parte de este reto Próximo de 45 días, no importa que haya llegado hoy en el día 35, va a venir otro nuevo reto que es el lanzamiento de mi libro número 10 de romper maldiciones generacionales y obviamente durante el transcurso del reto el libro eh, se publicará y eh, espero que sea de las primeras personas que compres el libro, que te lo leas, que, que aprendas y eh, vamos a trabajar con este libro, pero como tenemos este que era el salto cuántico que yo había dado. Yo había dado un salto cuántico con esto, pero no había quedado escrito como yo personalmente rompí maldiciones. Entonces me tocó devolverme, mirar cómo fue que yo rompí maldiciones para poder tener enfoque cuántico y ser creadora de mi propia realidad. Entonces este libro eh, es como necesario para entender este. Yo hice un salto cuántico sin darme cuenta y me tuve que devolver para poderte mostrar que primero tenía que romper maldiciones generacionales para luego entrar al cielo, pero bueno, esto es un proceso, ¿ok? Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho, nos vemos mañana en el día del reto número 36 y vamos a continuar con este tema de las tres claves para eh, ser una mujer productiva y obviamente en esta parte de enfoque cuántico vamos a trabajar más porque como se dieron cuenta es un tema cuántico es un tema de física cuántica y la verdad eh, entenderlo cuesta cuesta muchísimo y yo quiero entregarte la información desmenuzada y con eh, Ejemplos que, que, que tu mente las, los pueda entender y que no se quede en ese concepto cuántico muy elevado, sino que lo traemos aquí a la tierra. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao, que estén bien. Mañana nos vemos.